bienvenidos a mi canal quieres hacer un detalle novedoso y original en este video les enseño a hacer una tarjeta muy dulce espero que les guste la idea recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las ideas que voy a estar subiendo vamos con la lista de materiales y el paso a paso corta un cuadro en cartulina de 12.5 x 15 centímetros vas a doblar en la mitad vamos a sacar el molde de un corazón nos quedaría así, ahora vamos a utilizar el copor vamos a sacar este molde dos veces y vas a cortar nos quedaría así, ahora vamos a aplicar silicona líquida para pegar ambos corazones vamos a utilizar goma de la escarchada esto es opcional si deseas hacer con escarcha y vamos a trazar de nuevo el molde vamos a aplicar silicona líquida y pegamos vamos a forrarlo con foamy o goma escarchada forramos también estos lados nos quedaría así, ahora vamos a tomar otro icoporte 15.5 por 19.5 de 1.5 de espesor vamos a aplicar silicona líquida esta sería una de las bases y vamos a forrar en papel los colores de los papeles son opcionales recuerden que son los colores que más les guste a ustedes y vamos a forrar así esta parte la vamos a forrar con este papel y nos quedaría así ahora para decorar esta base voy a hacer con marcador resaltador corazoncitos pueden utilizar marcadores permanentes si desean solo que se me gustaron por claritos Yo voy a hacer puntitos y corazoncitos vamos a decorar también estos lados nos quedarían así Vamos a, a pegar el corazón a esta base. Aplicamos silicona y pegamos. Ahora vamos a tomar cartón de 15.5 x 19.5 centímetros y lo vamos a forar. Por este lado lo va a forar rojo y por este lado lo voy a forar rosadito. Nos quedaría así. Vamos a utilizar una tira en cartulina de 15 x 48 centímetros Y vamos a doblar así. Doblamos primero en la mitad, luego volvemos a doblar. Ahora voy a abrir para doblar como estilo acordeón. Así. Vamos a pegarla acá en esta parte. Voy a decorar con corazoncitos. También pueden decorar con lo, lo pequeño que también queda muy bonito. Y voy a escribir un mensaje. Mi... Mi amor. Este es un marcador resaltador. Voy a hacer tres rayitas a los lados para decorar. Ahora voy a repasar con un marcador negro y vamos a hacer como una sombra para que se vea más la letra, se ve más bonita, lo hacemos con toda la frase, nos quedaría así, vamos a hacer un corazoncito y una rayita así para decorar y escribimos el mensaje, el mensaje que deseen durante días mi amor, durante días hemos reído, llorado, soñado, perdonado, construido y sobre todo hemos amado profundamente. Hoy quiero festejar este inmenso amor que nos tenemos y que sigamos construyendo por muchos años más. Ahora vamos a utilizar goma eva con brillo y goma eva normal, mide 6 centímetros y traza una línea. Sería el, el alto de la letra. Vamos a escribir, te amo. Cuando termines de escribir te amo en este foamy rojo, la vamos a recortar y las vamos a pegar al foamy plateado y de nuevo recortamos. Como les dije cortamos, así. También corté corazoncitos para decorar y vamos a pegar acá en esta parte quede como la M encima del corazón la a encima de la M así y ya decoramos con corazoncitos nos quedaría así vamos a aplicar silicona líquida a esta parte y vamos a pegar iría así ahora vamos a hacer un mensaje, vas a utilizar un, un círculo en cartón duple de 11 centímetros de diámetro y como te he mostrado voy a utilizar micropunta azul, negro, marcadores permanentes y este resaltador, con este marcador resaltador vamos a escribir mi voy a repasar para que la letra quede más gruesa El marcador negro voy a delinear así y de nuevo voy a delinear con marcador micropunta, vamos a escribir acá amor vamos a repasar en unos lados de las letras para que queden más bonitas se vean más gruesas en los lados mi amor bonito de nuevo voy a repasar con cada una de las letras y van a delinear también con micropunta como están viendo, voy a dejar corazones con un resaltador azul ahora con micropunta voy a hacer unos punticos con este bolígrafo escarchado voy a hacer unas bolitas, este bolígrafo es opcional y voy a hacer corazones con micropunta y delinear algunos corazones Vamos a hacer rayitas en el borde, esto es opcional, y lo vas a hacer en todo el círculo y vamos a pegar un palito. Acá corté corazones plateados, esto es un cartón decorativo. Lo puedes hacer también en, en una manera escarchada. Voy a utilizar comitas trululú y voy a utilizar palitos. Primero voy a coger y voy a hacer esto. Vamos a medir así. Y cortamos, esto es con el fin de que el palillo no pase al otro lado Somos lo mismo con todos los palillos vamos a colocarlo a las gomitas por acá yo ya había colocado a las otras gomitas los palitos y vamos a utilizar ahora papel film por acá tenía un, un cuadrito que ya había cortado y lo vamos, vamos a forrar así las gomitas para protegerlas lo hacemos con todas, nos quedaría así, acá ya empecé a pegar todos y las vamos a pegar así, vamos a coger una gomita, la vamos a medir así, con un palillo voy a hacer el huequito y metemos la gomita, hacemos lo mismo con esta otra. Me parece que es una idea muy, muy novedosa, se me ocurrió hacerla, espero les guste. Y vamos a hacer esto en todo el corazón, que queda un corazón muy dulce. Vamos a colocar los corazones esta parte también puedes pegar una imagen animada de amor si deseas y vamos a colocar la paleta con mensaje y así nos quedaría esta idea a mí me gustó mucho amigos bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la idea si es así recuerda darme un like compartir el vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima